Hola soy Iki te voy a mostrar por qué nuestro juego casi completo de terror nunca vio la luz. Como puedes ver la niebla en realidad son unos planos laterales que estarían rotando constantemente frente a la cámara del jugador. Mirá, ahí tenés. Por ejemplo un sistema con diferentes tipos de trampas, pinches, cosas que le daban más jugo al juego. Mira el video completo a continuación o en nuestro canal de YouTube Ikimiuki y no te pierdas la importancia de crear un documento de concepto. Nos vemos ahí.